que primero que, que, que todo agradecido por la invitación de, de Yuca Brava, estaba bien en la cueva, así que cuando escuché los, los besos de Feli, dije, eh, rayo, espérate, desempolva y prepárate porque ya llegó un, nada, llegó un punto que, que estaba este metido en un montón de cosas y estaba dejando quizás también por frustraciones dejando la música así que a, a, al escuchar a, a Félix o lo que estaba diciendo y reunirnos y, y hablar sobre la nostalgia y, a, y hablar so, sobre cómo, cómo este se manifiesta la lucha y quiénes están y quiénes no están y quién es la historia oficial dice que son este a los que se deben seguir y a las que no se deben seguir. Así que cuando escuché el tema fue una, una, una oportunidad para, para salir de nuevo. La música independiente en Puerto Rico está cogiendo una fuerza increíble. Yo veo el movimiento. A pesar de que no hay grandes sitios para tocar o no hay sitios exactamente preparados para la música, en cualquier lado están llevando banda y el movimiento independiente se está dejando sentir. Hay mucha banda tocando, hay mucha música pasando. Bueno, lo que me gusta de Yuka Brava es la crudeza, pero no es una cuestión explícita. Eh, en términos de, de... mucha gente podrá argumentar que hay artistas que llevan un mensaje bueno, pero con las palabras equivocadas. Y yo creo que en Yucar Brava no hay espacio para criticar eso. En yuca Brava el mensaje está claro y cualquier persona lo puede escuchar, no hay que ponerle una restricción de edad. Y eso es bien muy importante porque se vuelve más universal, el alcance es mayor Cualquier chamaquito que lo oiga, o cualquier señor mayor, o cualquier persona Puede conectar con esta música porque el mensaje está contundente